¿Qué tal, queridos amigos? Feliz sábado para todos. Qué alegría poder iniciar este día en la presencia de Dios. Los invito para que le demos gracias al Señor. Señor, gracias por todo. Ha sido una semana llena de bendiciones. Hemos podido ir al trabajo. Tenemos la salud. En fin, sé que usted tiene cosas, motivos para agradecerle a Dios. Los invito a que ahora, al iniciar la jornada, le digamos a Dios, gracias. Y juntos digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él contestó, Elías vendrá y lo retoma, renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, estos días vamos a estar y hemos estado escuchando el tema de ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Juan? Elías. Ahora aparece esta pregunta, Elías. Y Jesús deja claro que hay un precursor, un preparador del camino. Y hoy... Nos lo deja claro, queridos hermanos. ¿Sí? Elías va a venir. él Ya vino. Y no le pusieron cuidado. Y eso nos puede pasar en nuestra vida, mis queridos hermanos. el Señor si nos mande mensajes, mensajeros. Y nosotros no pongamos cuidado. Que esta Navidad, que este Adviento no nos vaya a perder por estar distraídos. O en el teléfono, en las fiestas, en la vida social, en comilonas y borracheras. Señor, por favor, danos la gracia de no perdernos. Danos la gracia de reconocerte y de escuchar tu Palabra. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los suerte. ¡Feliz día para todos!